La asambleísta de Cochabamba, Lisset Beramendi, pide a la alcaldesa interina de Cercado, Karen Suárez, que se designe a un nuevo gerente de la empresa municipal de agua Semapa toda vez que la actual gerencia incumplió los plazos en proyectos. Se han tomado malas decisiones técnicas porque el señor Gamal Sejam no conoce el tema técnico del agua. O sea, el señor Gamal Sejam como gerente de CEMAPA, ha venido mintiendo a la población desde la construcción de la aducción, pero también desde la construcción de la planta de tratamiento de agua. Él se habría comprometido, habría prometido a la población que desde enero ah, tendría que esta planta estar eh, proveyendo más de 600 litros por segundo a Cochabamba. Sin embargo, él, él en persona es quien ha firmado un contrato con la empresa dándole el plazo de construcción hasta junio del 2018. Hoy la planta no está funcionando. Señaló que a la fecha CEMAPA solo dispone de 430 litros por segundo para la dotación de agua, cantidad insuficiente pese a contar con represas con alto nivel de agua, además de la represa Misicuni que está lista para incrementar el envío de agua. Lamentan que el actual gerente no conozca aspectos técnicos. Cochabamba tiene grandes problemas, no hay las nuevas tarifas hasta ahora. Pareciera que no le interesa a CEMAPA resolver el problema de los cochabambinos porque pagamos por agua que no consumimos o no recibimos, pero hay que pagar sagradamente 12 cubos sí o sí. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está APS? ¿Dónde está el directorio de CEMAPA?